Dios les bendiga a todos, bienvenidos a esta a su casa TDM Zapata Vela Igual a aquellos hermanos que nos eh, siguen a través de la transmisión Dios les bendiga y vamos a la palabra del Señor En Lucas capítulo 20, eh, 11, perdón, capítulo, eh, versículo 24 ¿Cuántos vienen sedientos y hambrientos de la palabra de Dios, del alimento espiritual? Amén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 Aquí la, la palabra del Señor nos enseña a Jesús que nosotros eh, a veces no es eh, suficiente con limpiar nuestro corazón, con tomar esa decisión en la que nosotros digamos ya no quiero hacer esto, ya no quiero volver a lo mismo, pero también nos enseña que nosotros al mismo tiempo que echamos fuera esos demonios de nuestro corazón, que nos eh, llenan de cosas que no glorifican a Dios, al mismo tiempo tenemos que eh, llenarlos del Espíritu Santo Para que cuando esos demonios De los que nos enseña Jesús Que vienen cuando quieren encontrar ese corazón Limpio, barrido Para que vuelvan a morar ahí Encuentren con el Espíritu Santo Y la llenura del Espíritu Santo Está en el corazón Por naturaleza pues no van a encontrar Cavidad en cada corazón Y es lo que tenemos que estar buscando hermanos Esa llenura, no basta con decir Ya no voy a hacer esto Pero nos apartamos y no buscamos Esa presencia del Señor Amén. Eh, vamos a orar, vamos a dar inicio a este culto. Amén. Bendito Dios de poder, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites llegar a, a este tu templo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea eh, útil, Padre, para enseñarnos, para redarguir, para instruir a cada corazón, Señor, así como nos lo enseñas, Dios. Eh, gracias por esta lluvia que tú has enviado, Señor, que has permitido que a través... Aún, a, aún con ellos, Señor, nosotros estamos aquí con un corazón dispuesto, Dios, para alabarte, para glorificar tu nombre y para exaltarte, Señor. Porque eres el Rey de reyes y Señor de señores, digno de toda gloria, de toda honra y toda la alabanza y reconocimiento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Vamos a cantar con todo nuestro corazón Y vamos a reconocer a Jesús como ese, como ese rey en nuestras vidas Amén Levanta tu voz a Jesús Él está aquí Gracias Señor El Señor es mi rey mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos el creador de los cielos El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar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 Aleluya Vamos, vamos a cantar juntos Aleluya Levántate, levántate Señor que tus enemigos huyen delante de ti levántate, levántate Señor que tus enemigos huyen delante de ti mas los justos se alegrarán cantarán con regocijo el Señor se ha levantado ha triunfado con poder más los justos se alegrarán cantarán con regocijo el Señor se ha levantado ha triunfado con poder levántate levántate Señor que tus enemigos huyen delante de ti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 Cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado. Ha triunfado con poder. Aleluya. Vamos iglesia. Hay un Dios grande en nuestras vidas. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Él pelea por nosotros. Y Él está por nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios, es nuestro Dios. Amén Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, oh, oh, oh. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, oh, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad. Coronado con poder digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado. Nuestro Dios grande, grande y fuerte es nuestro Dios oh, oh, oh. grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios vestido en majestad.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 Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro oh, Dios. Dios. Aleluya, hay un Dios grande en medio de nosotros. ¿Por qué no saludas a alguien a tu lado? Bendícelo, dale un abrazo, dale un, una bendición. Hay un Dios grande en nuestras vidas Se llama Jesús Alabamos el nombre de Jesús Amén Grande Jesús saltaré los muros con mi Dios ejércitos derribaré con mi Dios yo saltaré los muros con mi Dios ejércitos derribaré en la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Eres escudo, la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador Con mi Dios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 Libertador, Él es libertador. Amén. Él es bueno. Amén. Dios es grande y fuerte en nuestras vidas. Él nunca ha perdido una batalla. ¿Sí sabía? El Señor siempre gana Tiene y da la victoria para su pueblo Amén Gracias Jesús Aleluya Vamos levanta tus manos a Jesús Amén Gloria a Cristo Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas dándole poder a su pueblo gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre le llaman guerrero le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos le llaman guerrero. Le llaman guerrero. Le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos pueden gritar amén?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 Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Aleluya Jehová de los ejércitos Vamos con tus palmas Amén, más fuerte Vamos a cantar juntos Cuentando un dios que hace maravillas, da el poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando. Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otros vez gritando A viva voz, a su Dios Columna de fuego, no en el desierto Peña de oré para todo el sediento Columna de fuego, no en el desierto Peña de oré para todo el sediento le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que oba de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que va de los ejércitos, que mi guerrero oh oh oh oh oh Amén. Jeopas, mi guerrero. oh oh oh Jeopas, mi guerrero. oh oh que no oh, oh, oh, oh. es mi guerrero oh, oh, oh, oh. Con mi alabanza pelearé No es mi guerra sino la de Dios Y danza y pandero yo daré No es mi guerra sino la de Dios Y simbala y trompeta yo daré No es mi guerra sino la de Dios con fuerte y alata voz yo gritaré, vamos. Copás mi guerrero, oh. oh, oh, oh. Es mi guerrero, oh. oh, oh, oh. Es mi guerrero, oh. oh, oh, oh. Es mi guerrero, oh.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 Hay un Dios poderoso que pelea por nosotros, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que va de los ejércitos, le lo llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo de los ejércitos, le lo llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo lo o los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Amén libre, libre. Aleluya, vamos a cantar dos cantos más Prepare su ofrenda Si aún no la ha preparado, prepárela. Después de este canto, oramos por la ofrenda Dios nos ha dado libertad La Biblia dice y conoceréis la verdad Amén Cuando conocimos a Cristo todo cambió No sé si tú sigues viviendo igual O tu vida ha cambiado El conocer a Cristo es conocer la libertad que Él nos da Pablo les habla a los Gálatas en el capítulo 5 Versículos 1 y 2 Fíjate bien cómo la Biblia nos habla de este principio la libertad Es uno de los beneficios que tenemos Dice Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Somos libres para predicar la palabra Para vivir en santidad Somos libres para abstenernos De los deseos pecaminosos Dice y no estéis otra vez Sujetos al yugo de la esclavitud Amén Cuando Jesús nos liberta verdaderamente Podemos caminar y vivir una vida nueva Verso 2 El Señor nos ha dado aquí Pablo dice aquí Yo Pablo os digo que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Sabes la ley La estructura religiosa No nos alcanza para conocer la verdad Solamente Jesús es quien nos circuncida el corazón Y nos cambia, nos transforma Si está contento con esta palabra déle un aplauso a Jesús Libre Yo soy libre las cadenas las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar para gozar Libre Hoy Hoy somos libres Las cadenas Del pecado Han sido rotas Libre Hoy somos libres Para cantar Para danzar Para gozar Gracias Jesús Nos libertaste, nos diste vida Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, yo he vencido. Al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre libre oh, yo soy libre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 las cadenas del pecado han sido rotas Libre hoy, oh, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar La danza: para gozar, aleluya, grande Jesús, la Biblia nos dice en segunda de Corintios capítulo 9 verso 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y dice, y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Amén Dios siempre nos da todo lo bueno Dios siempre nos da lo mejor Amén Dios nos da para poder dar Y si tú tienes hoy la bendición de Dios Preparaste una ofrenda Tú has entendido esta palabra Siembra generosamente Y dice la escritura generosamente también vas a cegar señor muchas gracias te damos gloria te damos alabanza a ti señor bendice los trabajos la salud la economía señor de todas las familias te damos esta ofrenda señor y la ponemos no con tristeza no por necesidad la ponemos con alegría señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Cristo Solo me imagino Lo que será Caminar Junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia. Con quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria. De rodillas yo caeré, cantaré aleluya. Sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino lo que será ver tu rostro. Tal cual es, solo me imagino lo que será ver tu rostro, ver tu rostro tal cual es, solo me imagino Soy me imagino rodeado de tu gloria jesús rodeado de tu gloria sentirá mi corazón danzaré en tu presencia con quietud me quedaré o oh, de pie ante tu gloria de rodillas yo caeré Danzaré, aleluya Sin el habla me quedaré Solo me imagino oh, oh. Solo me imagino Solo me imagino me imagino rodeado de tu gloria rodeado de tu gloria sentirá mi corazón danzar en tu presencia en quietud me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Alcanzaré, aleluya Sin el habla me quedaré Solo me imagino Yo solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentro yo. Frente a frente a Dios. Solo me imagino. Cuando adorar será lo que haga por la eternidad Solo me imagino Vamos cántale con fuerza, dile solo me imagino Solo me imagino Rodeado de su gloria, sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia, con quietud me quedaré O oh, de pie ante tu gloria, o oh, de rodillas yo caeré Danzaré, aleluya sin el habla me quedaré solo me imagino yo solo me imagino solo me imagino yo solo me imagino rodeado de tu gloria de tu gloria sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré o en tu gloria o de rodillas yo caeré danzaré aleluya y sin el habla me quedaré Solo me imagino, yo solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino Solo me imagino, amén, aleluya Señor te damos gracias en esta noche Señor Y oramos Padre por cada enfermo Señor En el nombre de Jesucristo Señor te pedimos tu gracia, tu favor, Señor, en los cuerpos, en la salud de todo tu pueblo, Padre. Gracias, gracias por la salud de mi esposa, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Viridiana, Señor. Toma su salud, Padre Santo. Tu guarda, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Gracias Gracias Jesús En esta hora gracias Tome su lugar Voy a dar unos avisos Amén Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Dios es bueno, amén Volvimos con bien de de veracruz pasamos un tiempo agradable y me gozo porque de forma simultánea estábamos unos en veracruz y otros en aquí en la ciudad sirviendo y capacitándose viene mucho trabajo para, para verano y dios quiere gente eh, diligente dispuesta amén Doy gracias a Dios por todo lo que Dios nos permite hacer Amén Mi esposa me da un mensaje Las hermanas que van a, a separar su lugar Con mi hermana Tina Lina, perdón Siempre me confundo, ¿verdad? Con mi hermana Lina Y me dice fuerte, ¡Lina! Y la hermana me dice, ¡Tina! Dios es bueno, amén Están trabajando y gracias a Dios Se van sumando más recursos He vendido 40 boletos de la rifa del abrigo Y doy gracias a Dios Que hay algunos eh, amigos que dicen Va, le entramos Todo para la gloria de Dios, amén Si usted quiere algún boleto, acuérdese que son virtuales Se acerca conmigo, se lo envío Con el número que usted elija Y el 18 de, de este mes de abril Es la Lotería Nacional, la que entrega un premio mayor y un segundo lugar. Recuerde que los dos últimos números del boleto que usted elija pueden ser los ganadores. Amén. Por 60 pesos se va a rifar un abrigo y se va a rifar eh, un, un reloj. Amén. Gracias a Dios. Quisiera llamar a los niños: vengan, vengan los pequeños. Vamos a orar. Suben con mi hermana Lina ¿Quiénes suben de asistentes hoy? Mi hermana Hortensia, ¿quién más? Miriam, ¿y? Vamos a orar, cierren sus ojitos todos Vénganse a Itana Vamos a orar En el nombre de Jesús Padre, oramos creyendo que tu palabra Señor Guía, levanta, transforma Fortalece a todos los niños de esta casa, bendícelos a todos. Los ponemos en tus manos y creemos, Señor, que tú eres el Dios de estos pequeños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden ir a la clase? Gracias a Dios. Se encuentra con nosotros Esteban Padilla. También nos visita Neri, Seba. Marcial y también se encuentra Ramón Demich. ¿Se pueden poner de pie? Damos gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga. Esta es su casa. Más tarde, los hermanos les van a dar una tarjetita de bienvenida. Dios les bendiga. No sé si no tenemos tarjetas. Nos da gusto que estén aquí. Dios los trajo con un propósito, amén Gracias a Dios Pueden tomar su lugar Ahí la hermana Asunción les va a dar un, un pequeño presente Y sin más vamos a la palabra de Dios Si tú tienes el deseo de, de que Dios te hable Este es el tiempo, ¿sabes? No por mí, sino porque la palabra es expuesta siempre Y la palabra nos, nos habla la palabra nos, nos confronta, nos limpia. La palabra nos enseña. ¿Cuántas cosas la palabra hace, nos edifica, nos redarguye, nos instruye? La palabra es justicia, la palabra es amor, la palabra es espíritu. Amén. Y eso entra en tu vida, y espiritualmente hablando, y eso te cambia, te transforma. Amén. Señor, es tu palabra, Señor, y este es el tema yo honro. Tú eres experto en honrarnos Señor, hay una condición ahí, a quien te honra a ti Señor, está esta promesa Y Señor queremos en esta noche darte Señor lo mejor de nuestras vidas, gracias te damos La honra y la gloria son para ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Ese es el tema de hoy Usted ha leído muchas veces el versículo Yo honro a los que me honran Y Quise poner esta parte Porque las escrituras No hablan de, la, de, los, de la, la palabra sobrenatural Lo escuchábamos hace unos días No está en la Biblia Pero el término sobrenatural Lo hemos escuchado muchas veces O lo hemos predicado Lo sobrenatural de Dios y ¿sabes? La Biblia está llena de eso, de lo sobrenatural. Lo sobrenatural está vigente y para nosotros lo sobrenatural es algo que nos impacta. Pero también para Dios lo sobrenatural para Él es natural. Es decir, para Dios hacer un milagro pues es natural porque tiene poder Dios. O sea, no es algo que, que a Dios se le complique hacer milagros Dios los hace y los seguirá haciendo Eso es natural para Dios Y es sobrenatural para nosotros Entonces, todo lo que el Señor nos dice Todo lo que el Señor nos enseña Nos debe de tener tranquilos, no tristes No te impresiones Lo natural para mí es sobrenatural para ti Dígame qué cosas son naturales para Dios Eso es natural El Señor sigue sanando enfermos Él perdona Nuestras iniquidades Eso es natural Dice la Biblia que si Alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el Justo el perdón es natural para Dios Pero para nosotros el perdón a veces es muy complicado Para Dios es natural Amén Yo te quiero decir algo, fíjate bien Somos la generación Somos hombres y mujeres que Dios puso en estos tiempos Para predicar el Evangelio de Cristo Diga conmigo, con poder Con poder Con poder, con poder, con poder tú y yo fuimos puestos en estos tiempos para predicar la palabra con poder. No en los tiempos pasados, en estos tiempos fuimos puestos para predicar la palabra con poder. Amén. Fíjate bien Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. La Biblia dice, "Porque pues, perdón, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. si ¿Sí entiende esta parte no son palabras es poder no me avergüenzo dice Pablo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y al griego pero aquí la Biblia nos dice que el evangelio la salvación la palabra de Dios no llegó a solamente por palabras o sea por ahí dicen que a las palabras se las lleva el viento eso no sucedió al, al escuchar la palabra sabes cuando tú y yo escuchamos el mensaje de Dios cuando a ti y a mí nos hablaron del mensaje de la salvación del mensaje del arrepentimiento esos no fueron solo palabras eso es poder dice la biblia sino también en poder o sea las palabras que nos hablaron o las palabras que tú hablas no solamente son palabras Por eso Pedro dice si alguno va a hablar Hable conforme a las palabras de Dios Y si alguno va a ministrar Ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo O sea no son solo palabras Hay poder cuando tú hablas la palabra hay poder la palabra es poder, la palabra es vida Amén, dice Sino también en poder, dice En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre Como bien sabéis Cual fuimos entre vosotros por amor De vosotros, amén Entonces la palabra de Dios Fue la que nos cambió, amén ¿Quieres ver que Dios te use poderosamente? Nadie quiere aquí Solo habla la palabra Amén Habla la palabra, eso es poder Cuando tú hablas palabra, eso es poder Amén Hay un principio básico, se lo voy a decir Donde no hay honra Donde no honramos No suceden cosas grandes Es decir, si tú en casa por ejemplo no honras a tu esposa, a tus hijos. Si tú no honras a tus padres, va a haber muchos problemas. No va a haber algo poderoso ahí. Donde no hay honra, no sucede lo sobrenatural. Ahora, ¿qué significa honra? ¿Alguien conoce el término o la definición? Honra, fíjese bien, yo... Yo noté tres aspectos aquí Es la, la parte que demostramos De amor, de aprecio, de respeto De reconocimiento a Dios Eso es honra Amor, aprecio, respeto, reconocimiento Ahora no solo a Dios La honra es el amor, el aprecio, el respeto El reconocimiento que tú tienes Hacia tus padres Hacia las personas Por sus virtudes Y méritos Eso es honra Amén Eso es honra Es una demostración Que nosotros O que alguien Tiene hacia alguien Amén La Biblia nos habla En un sinnúmero de contextos De que debemos de honrar a quién, A Dios O sea Debe de haber Una demostración genuina de amor Hacia Dios Amén De aprecio De respeto De reconocimiento Hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas fueron borradas como dice Isaías? ¿Cuántas cosas Dios abrió eh, en, en la vida nueva que nos ha dado? ¿Cuántos momentos en los que estábamos derrotados vino la mano de Dios y nos puso en un lugar especial y salimos adelante cuántas cosas borró Dios del pasado que teníamos en el presente Dios nos ha bendecido y nos ha abierto puertas para lo que viene por delante cuántas cosas hemos vivido desde que estamos con Cristo Jesús cuántas cosas y cuántas virtudes y cuántos momentos Dios nos ha mostrado lo, lo, lo, lo, lo amoroso que es con nosotros porque Él nos ha dado lo mejor, ¿sabes? Por eso lo primero que debemos de entender es que la honra a Dios es lo único que nos va a mantener hacia adelante Si tú no honras a Dios, ahorita vamos a ver con qué podemos honrar a Dios Si no honramos a Dios, estamos muy lejos de entender lo que es la vida cristiana Demuéstrale a Dios ese amor Ese respeto Ese reconocimiento Por lo que ha he hecho por ti Creo que a todos aquí nos, nos sacó de lugares de obscuridad Nos sacó de momentos difíciles, de angustia Nos puso en un lugar muy especial Entonces aquí hay una pregunta, ¿demuestras, aprecias con respeto, con amor y reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida? Sigue adelante, o sea, si es así, sigue adelante, no necesitas que nadie te vea, es tú con Dios, es tu comunión con Dios, es tu gratitud con Dios y Él al honrar, al, al que tú honres a, a, a su nombre, él te va a honrar a ti. Fíjate bien, muchos piensan esto. Y yo he visto cómo el que no ha madurado, el que está en un en un, en un momento de, de, de, de duda o quizás de pausa, considera que Dios le va a honrar por el simple hecho de congregarse, de servir, de orar, de evangelizar, de hacer un devocional, de dar un buen testimonio Pero sabes, eso, eso es parte de nuestro compromiso, pero eso no es todo Tú puedes y yo también hacer todo esto y claro que eso es muy bueno, por supuesto que es honra a Dios pero las escrituras van, van más allá cuando se trata de asuntos de honra no, Eso no es suficiente Y no le, no, le, no le quiero ser repetitivo, pero no es suficiente El que tú estés involucrado en un ministerio, el que tú participes en servir, el que tú vengas a orar El que tú te congregues El que tú practiques tu devocional El que tú incluso tengas un buen testimonio No es suficiente Las escrituras van más allá Cuando se trata de asuntos de honra Una de las primeras palabras Que aprendimos cuando éramos niños ¿Usted se acuerda de Las primeras palabras que aprendió? ¿O le han dicho? ¿Cuál es una de las primeras palabras Que aprendimos? Esas dos palabras, sí Y hay otra que los niños aprenden ¿Cuál? No Bueno No sé, ahora ya les dan chesco a los chavos Pero una de las primeras palabras que, que está comprobado que hay estudios Sí son esas dos palabras Papá y mamá Pero la palabra mío Mío Esa es una de las palabras Que los niños aprenden Más rápido Mío ¿sabes por qué? porque desde ahí el niño comienza a tomar conciencia y desde ahí el niño comienza a mostrar lo que es Amén. la naturaleza de pecado empieza a aflorar cuando el niño dice no mío no lo presto esto es mío o sea desde ahí el niño comienza a saber el bien y el mal amén entonces, esa es una de las palabras más, más usadas, también yo, el yo, amén. Y hay gente que estudia la conducta humana, amén. Y esto evidencia la, la naturaleza con la que los niños nacen, no tienen pecado, nacen con una naturaleza de pecar. ¿Cuándo pecan? Dígame. Cuando tienen dos años, un año y medio, siéntate tantito, mira, estoy calentando la comida. ¿Y el niño a dónde va? ¿Se sube la escalera o se sale? Siéntate tantito, espérame. Ahí empieza, ¿qué? Algo que se llama desobediencia. No le busque más. Desde ahí, por eso la Biblia dice... Instruye al niño Amén Entonces la palabra yo La palabra mío La palabra la palabra yo Hace referencia a algo que se llama Egoísmo Y el egoísmo no es de Dios Amén Si ¿Sí está conmigo Cuando hablamos de mío De este pronombre Es posesivo Mío es un pronombre posesivo y hace un tiempo yo, yo daba una enseñanza y yo ponía este fundamento Y yo recordaba ayer por la tarde y extraje esa parte Porque es un pronombre posesivo Que indica la actitud que toma el ser humano ante las bendiciones que Dios le da ¿Sabes? Cuando Dios te da un carro, ¿cuál es muchas veces la actitud? No lo honras Proverbios capítulo 3, verso 9 dice eh, Honra a Jehová con tus bienes a veces Dios te da un carro y dices, no, pues es mío. ¿Por qué tengo que llevar a la hermana, a la otra hermana con sus hijos? ¿Por qué los tengo que subir a mi coche? Si esto me lo dio Dios a mí. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque no aprendemos que todo procede de Dios. La Biblia dice que tú debes de honrar a Dios. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Sí está entendiendo esta parte? Un vehículo... Es un bien que Dios te ha dado No es tuyo Dios te lo otorgó ¿Sabes para qué te lo dio? Para que tú veas su bendición Para que tú agradezcas y honres a Dios Y para que tú bendigas a la gente Si usted por ejemplo así como lluvia Usted dice no pues yo ya me voy Y los hermanos que se esperen A veces yo les digo los llevo y me dicen no me voy, bueno, pues, ya cada quien. Amén. Pero un bien es para honrar a Dios. Dígame qué es un bien, otro bien, una propiedad. Eso es un bien inmueble. Perdón. Si invitas al compadre y, y el compadre lleva la botella, tú no estás honrando a Dios. Eso es bien claro. Amén. 24 de diciembre toca la fiesta en casa, en tu casa Y todos traen comida y otros traen cervezas No, aquí no se toma Eres mi hermano, eres mi tío, eres mi compadre Pero aquí en esta casa no se bebe Eso es honrar a Dios Y si el compadre se enoja, goodbye Porque el compadre no te va a salvar Si ¿Sí estás conmigo Una vez mis hijos estaban haciendo algo indebido Y les dije, es la última vez La próxima vez, los dos así se me van Yo les saco las cosas Yo, así Yo los vi Los amo Pero amo más a Dios Rápido Sencillo Entonces Santiago Tomando en cuenta esta parte que, que, que estoy leyendo Porque el honrar a Dios con un bien Te trae un beneficio Allí en el contexto podemos ver la palabra Y, y, y podemos ver cómo hay una bendición Y sabes todo procede de Dios Santiago 1.17 nos dice Porque toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del padre de las luces En el cual no hay mudanza ni variación Ni sombra de variación o sea todo lo que tú y yo tenemos procede de Dios Recursos, trabajo, economía, salud Todo procede de Dios Amén Usted tiene recursos Porque usted es un buen empleado Y después como este es un buen empleado Usted dice no, pues no, no tengo Perdón, no hace una, una, una No proyecta finanzas y usted va y se mete y compra cosas, no proyectando lo que usted va a obtener y lo que tiene que remunerar por las cosas que obtiene, usted no está siendo un buen administrador. No sé si me estoy explicando. Si ganas un peso al mes y vas y gastas, pides algo y tu crédito tienes que pagar 99 centavos, por mes Pues no vas a poder salir adelante Si ¿Sí estás conmigo Tu trabajo es una bendición los, los recursos que tú recibes Son una bendición ¿Dónde tendría que ir la primer parte de tu recurso? Ustedes saben la teoría pero Eso es cada quien ¿no? Y no lo hacemos no le estoy pidiendo nada, solo le estoy recordando lo que la Biblia nos enseña. Aquí jamás le vamos a decir, no, esto así, así, no, no, no, no, no, Dios me libre, pero todo lo que tienes procede de Dios, todo, todo, toda buena dádiva, buen, to, todo don perfecto. Los presentes que Dios nos da, ese presente que Dios te ha dado procede de Dios, esa bendición que tienes procede de Dios. Y para poder honrar a Dios, fíjate bien, es importante que tú y yo podamos establecer en el fundamento de nuestro corazón las cosas. No somos dueños de nada, hermanos, solo somos administradores. Diga conmigo, no soy dueño de nada, pero administro todo. Hasta la salud. Sí, amén. Cuando Dios puso al hombre en el huerto Lo puso como un Administrador, no lo puso Como dueño, 2 15 de Génesis No lo puso como dueño Le dijo aquí vas a estar Y tienes que trabajar Y tienes que preservar tu trabajo Dos cosas Le dijo Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase, amén, para que lo labrara y lo guardase Perdón, lo puso con un propósito, no le dijo eres el dueño de, de esto Eres un administrador Pero tienes que trabajar y tienes que preservar Evitando que esto que te estoy dando se vaya a la quiebra por llamarlo así, no, al hombre lo puso como administrador. Desde un principio lo puso así. Lo bendijo y le dijo: Esto es lo que tú tienes que cuidar. Hay una doctrina que está enseñando que como ellos eh, tocaron y comieron del árbol del cual Dios les dijo que no comieran del árbol del, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que ellos tocaron lo que es de Dios y lo comieron Y hay doctrinas erradas, erróneas Que están diciendo que desde ahí ellos se comieron el diezmo Que es de Dios Eso dicen esas doctrinas Escuchaba a un pastor muy reconocido mundialmente dar esa enseñanza Porque Dios les dijo que no comiesen de ahí Y ellos comieron y él le decía a la iglesia, no pues desde ahí viene el problema del diezmo, tienes que diezmar Y la gente pasaban filas y filas a dejar sus sobres Una enseñanza errada Por eso usted tiene que leer la escritura El dueño rinde cuentas o le rinden cuentas a él el dueño rinde cuentas O le rinden cuentas a él ¿Quién es el dueño de tu vida? Te va a pedir cuentas un día Si supiste administrar Tantas cosas que él te ha dado Como dice Santiago 1 Porque todo lo que tienes Procede del cielo Todo, todo lo que tú tienes Procede del cielo ¿Amén? ¿Qué sucede ¿Qué ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo entendemos que Dios es el dueño de todo? Lo único que sucede es que lo honramos a Dios. Eso sucede, que lo honramos a Él. Cuando entendemos que todo es de Dios, lo estamos honrando a Él. Tres cosas suceden, fíjate bien. Aquí te las voy a leer. Yo puse aquí que administramos de manera eficaz, los recursos que nos da. Cuando entendemos que todo procede de Dios y que Él es dueño de todo, somos buenos administradores. Amén. Cuando entendemos que todo es de Dios, cuando entendemos que todo nos lo ha dado Dios, dejamos de lado la arrogancia, la altivez y decimos como aquel hombre, dejamos de decir como Deuteronomio 6, no digas en tu corazón mi poder y mi fuerza. Me ha dado esta riqueza O sea cuando tú sabes quién es el proveedor De la salud, de la, del don, del talento que tienes Y eso te trae una remuneración Tú dejas la altivez Y tú comienzas a agradecerle a Dios por ese trabajo Por la economía que tú tienes Por la salud Empiezas a agradecerle por los jefes que tú tienes Amén Somos agradecidos Damos a los demás. Yo se lo digo con humildad. Cuando me convertí a Cristo, 2000, 2003, y trabajando por muchos años en el fútbol, mi jefe me decía, tú vas a estar aquí ya. Ok, sí. Y Yo cuando me iba a, a firmar mi contrato, me decía, ¿y cuánto quieres ganar? Lo que usted quiera así y me decían ¿cómo? o sea ¿no vas a pedir? no lo que tú consideres mi trabajo vale mucho siempre se lo digo ante el señor siempre me firmaron mi contrato con más de lo que yo iba a pedir siempre algún día le dije a un amigo me decía oye es que él ¿por qué gana tanto? si estamos tú y yo más cerca aquí con Chuchu eso no es mi problema ¿Tú firmaste o te pusieron una pistola al firmar? No, pues, pues ya, quédate conforme. O sea, ¿estabas conforme antes de saber? Pues sí, ¿ahora por qué estás inconforme? Porque a veces somos egoístas. No sé si a usted le ha pasado. Administre bien su trabajo. Se ha agradecido con eso que tiene. O sea, cuando somos, cuando entendemos que Dios es dueño de todo, y cuando nosotros mostramos honra a Dios Vamos a administrar de forma eficaz lo que Él nos da Vamos a tener más humildad Vamos a dejar de ser altivos Y somos agradecidos Fíjate bien a la luz de la Escritura Proverbios capítulo 3 versículo número 10 Bueno el 9 se lo voy a leer ya lo leímos Pero honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos El versículo 9 de Proverbios 3 dice honra a Jehová con tus Bienes y con las primicias de tus frutos Dice y serán llenos tus graneros con Abundancia y tus lagares rebosarán de Mosto amén Es posible honrar a Dios con los bienes Materiales que él te da por supuesto que Sí por eso Pedro fíjese bien en esta Lectura es paralela yo le quiero decir En primera de Pedro 2 versículo 13 Dice, pues, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el Rey como a superior. Amén. ¿Tú quieres bendición en tu trabajo? ¿Quieres bendición en ese trabajo que tienes? Honra a tus jefes terrenales. No importa si ellos... Te asumen más tareas, honralos. Someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Del Señor. Por lo que eres. Honra a Dios en tu trabajo, nada más por el simple hecho de ser hijo de Dios. Amén. Ya sea al rey como al superior. Amén. El 17 dice, fíjate bien, honrar al rey. Amad a quién? A los hermanos. Temed a Dios. Y después termina diciendo otra vez, honrar al rey. Amén. Después dice, criados, 18, estad... Sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Aquí yo quiero hacer una, un, un break ¿Conoce gente difícil usted? ¿Convive con personas difíciles? Respétenlas pues, si no, córtele el versículo. O sea, hay gente muy complicada. Amén. Si usted no quiere que esas personas que son complicadas le carguen la mano, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí lo dice. ¿Qué más? Ahí lo dice. Sujétese. Esté sujeto, esté esté dispuesto ¿A quién le va a dar cuentas? Usted de lo que hace a Dios. Ayer fuimos a un velorio mi esposa y yo, nos arrancamos con con, con amigas de ella y yo me quedé un momento afuera porque estaba retrasado con algunas cosas no por estar viendo las nubes todo el día fue un día fuerte de servicio y de trabajo y yo estaba afuera y mi esposa me manda un texto dice hay un pastor predicando lo puso ahora por ese hombre que Dios lo use y ya pasaron de ese mensaje que me dio habían pasado unos 40 minutos Que yo estaba afuera Mandando los programas Y después ya entré Y la amiga de mi esposa me dice Después va usted Bueno, pues dije, gracias Dios Yo llevaba mi Biblia y... ¿Por qué le digo esto? Porque en todo momento, hermano Tenemos que estar dispuestos Dispuestos a sujetarnos a las cosas No importa si tu jefe es una persona inconversa Lo tienes que respetar Como hijo de Dios más cuidar tu testimonio No solamente a los buenos dice la Biblia Sino a los difíciles de soportar Amén Eso es lo que te va a llevar a un nivel espiritual más grande A un nivel de honra mayor y por honrar a Dios en tu trabajo, Dios te va a honrar a ti. Queremos que Dios nos honre, pero no hacemos nada para que eso suceda. Queremos los beneficios sin pagar un precio. Dios pide ciertos requisitos. En el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 6 y 7, dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Tus veredas, amén. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, dice, y apártate del mal, amén. Yo le voy a decir algo, hermano: no es lo mismo que usted tenga una tarea. No es lo mismo que usted tenga que hacer algo, no es lo mismo que usted tenga que emprender algo, jamás va a ser igual a que usted pueda demostrar que usted lo está haciendo. Hay un abismo, hay una diferencia tremenda. No es lo mismo que tú tengas el deseo de hacer cosas para Dios, a que tú hagas cosas para Dios. De forma eficaz, de forma eficiente, de forma objetiva, jamás será lo mismo. No es lo mismo tener intenciones que demostrar las intenciones que hay en tu corazón. Por eso dice, reconócelo siempre en todo lo que hagas, en todos tus caminos. Usted puede tener la intención de hacer cosas, pero jamás hacerlas. No sé si está conmigo. Haga las cosas para Dios y hágalas lo mejor que pueda. Busque la excelencia. Fíjese bien, dices tener aprecio por la gente, por tu hermano, ¿se lo estás mostrando o aún todavía no? Dices tener respeto por las autoridades, ahí le va, ¿pagas impuestos o los estás evadiendo? Si los pagas, gloria a Dios, o consigues facturas chuecas. No verdad Reconoces que Dios te rescató Lo ha reconocido verdaderamente Le obedeces, le sirves Lo reconoces en todos tus caminos O solamente cuando te conviene Porque si es así no, no, no lo estás honrando hermano Debe de ser todo el tiempo En todo momento En segunda de Corintios capítulo número 4 verso 3 dice pues si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierde está encubierto qué encubierto hay en tu vida espiritual que no está saliendo a luz cuáles son esas cosas que, que están encubiertas en tu, en tu comunión con Dios porque te has olvidado de honrarlo porque ya no tienes la misma la misma actitud de antes porque ya no tienes el mismo fuego porque ya no tienes la misma pasión, porque eso está encubierto, porque se, porque se ha quedado ahí, porque no es algo que se expone de forma natural en tu vida. ¿Sabes? Porque has perdido el amor, el respeto, la honra, la reverencia, el reconocimiento de quién es el que te ha dado las cosas. Entonces, la honra... Es la llave para muchas cosas. Una de ellas es para que tú seas bendecido, hermano. Que tú honres a Dios, te trae bendiciones. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Abre las puertas a cosas sobrenaturales. Abre las puertas a cosas sobrenaturales. Grave lo viene en su corazón. Hace tiempo yo le compartí a una persona, 2009, en un hotel, en un bar. Yo no estaba en el bar. Yo estaba afuera del bar, tenía cristal, y yo estaba trabajando en una computadora, 12, una de la mañana. Y salió. Dice, ¿tú vienes con el equipo? Sí. Apagué la computadora, dije, Dios, este es el tiempo. Y empezó a llorar. Dice, es que no me dejan hablar con Ochoa y con Pavel, y así todo triste por el hombre. Yo, pues mañana ven a tal, a tal hora yo te invito a desayunar y vas a estar conmigo y vas a saludar a todos nos hicimos amigos en el 2009 en la ciudad de Denver y del estado en el que estaba por no poderle tomar una foto o un saludo a, a hombres terrenales le empecé a compartir la palabra esa misma noche al otro día vino se quedó muy contento se quedó muy agradecido y me pidió mi contacto y yo le di mi contacto. Del 2009 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? ¿14 años? Seguidamente me dice: Tú que estás más cerca de Dios, échate una oración por mí, ¿no? Y es un hombre bien chambeador de Aguascalientes, vive en Denver. Me llevó unos burritos, ¡ay, chulada! En un carrito, en una calle de ahí del centro de Denver Pero fíjese bien, un día Que yo estaba con una necesidad económica Hace unos dos años, año y medio Despuéscito de la pandemia Un día me habló y me dice Rafa, pásame tu número de cuenta Le digo, pues ¿qué te pasa? Tranquilo, así viene eufórico No, tu Dios me dijo que te hablara Y que te depositara una feria Y vive Dios y me está viendo Mi amigo y me depositó una cantidad con la cual yo suplí una necesidad que tenía. Yo no le hablé, él fue quien me habló. Y me dijo eso. Tu Dios me ha dicho que te hable porque quiero darte un, una bendición. Él no es cristiano, no se congrega. Dios usa todo. Cuando Dios te quiere honrar, él lo hace con quien quiere. Como quiere, cuando quiere No cuando tú quieras Todos los tiempos, todos estos años Lo único que he hecho es hablarle de Cristo Jesús 14 años Y sé que un día, sé que un día Él me va a decir Ya estoy congregándome, soy un hijo de Dios El tiempo no lo determinamos nosotros Amén No lo determinas tú Dios te honra cuando tú le honras. Eso es lo sobrenatural de Dios, que puede venir a cualquiera de nosotros, a nuestras vidas, cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Y la honra es una de las principales llaves que abren puertas para las bendiciones para los milagros en Mateo capítulo 13 versículo 53 dice aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí dice la palabra de Dios y venido a su tierra dice el 54 les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la tierra, milagros, cosas milagrosas, milagros, dice, no es este el hijo del carpintero, el verso 55, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanos, amén, no están todos sus hermanos con nosotros, sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene este Todas estas cosas? Estos dos versículos El 55 y el 56 Sería bueno que los anote Para cuando un buen católico Le esté diciendo que Jesús No tenía hermanos y hermanas Usted se los pueda leer Con la Biblia católica es más claro Amén Jesús tenía hermanos y hermanas Tenía hermanos Y eran Producto de la relación de José y María Alguien muy católico una vez me dijo No, es que los hijos de José eh, José era viudo Y esos hijos de los que la Biblia habla Eran de José, le digo Pues órale, dime dónde dice que era viudo Y te creo Pero no lo dice Amén Anote esos dos versículos y si algún día alguien quiere contender, no contienda, solo lea la palabra de Dios. Amén. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra no hay profeta sin honra significa que tú tienes que predicar la palabra significa que tú tienes que dar un mensaje significa que tú tienes que hablar verdad significa que tú tienes que llevar un mensaje que sane que levante no una palabra dulce para atraer a las personas hacia ti jamás predique la palabra para que la gente venga a ti predica la palabra aunque a la gente no le guste escuchar lo que tú vas a hablar dios te va a honrar no hay profeta sin honra amén se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra Eso significa que cuando tú predicas la palabra Dios se agrada y te honra a ti amén y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, amén Jesús nos enseña que esta porción de la palabra de nuestro Dios es hermosa porque sabes lo que está diciéndonos Jesús es que cuando vemos con los ojos naturales solo eso alcanzará para verlo de una forma, eh, con una mente natural perdón y eso no nos permitirá honrar al Señor Donde tú no honras al Señor No puedes ver milagros Quiere ver milagros Honre a Dios Honrelo. Honre a Dios Yo estoy esperando dos milagros en casa Solamente digo Señor Permíteme honrarte, quiero ver un milagro. Y cuando tú hablas así, abres tu boca y Dios dice, ah, ¿quieres ver un milagro? Prepárate porque yo lo puedo hacer a mi manera. Tú tienes que saber orar. Me gustaría que Dios lo hiciera como Él quisiera, no como yo quiero. No es a mi manera, sino a la manera de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a... Si le habla a la hermana Miriam, por favor. Isaías 29, 13 nos dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios, ¿qué dice? Me honra. ¿Con qué honramos a Dios muchas veces? Con nuestras palabras. Pero cómo está nuestro corazón, diga conmigo lejos Pero su corazón está lejos de mí Lo que está diciendo Isaías Muchas veces vienes, me hablas muy bonito Muchas veces vienes, me prometes cosas Muchas veces vienes, te comprometes a medias Con tu boca dice, pero tu corazón no está conectado conmigo Dice su corazón está lejos de mí Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Amén Dios no quiere una honra a medias o de boca Sino con un corazón agradecido No le hables bonito a Dios, dile al que está a tu lado Cumple lo que prometes Nada más O sea Dios No lo, no lo vas a Conquistar con palabras muy bonitas ¿A poco Jesús cuando estaba en el capítulo número 6 En el capítulo 3 hablando con Nicodemo A Jesús le impactaron sus palabras de Nicodemo Jesús dijo wow vino un hombre del Sanedrín Un político vino un hombre importante Y me vino a ver y me dijo cosas bonitas Wow vente sí. Jesús le dijo de cierto te digo que hoy Que, que, que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios A Jesús no le importan tus palabras bonitas Sabes a Jesús le interesa tu obediencia No le hables bonito a Dios Cúmplele Porque a veces con tu boca prometes Y dices, dices honrarlo con tu boca Pero tu corazón está lejos del Señor La honra no debe de ser de labios Debe de ser con acciones concretas que demuestren el aprecio, el respeto, el amor, el reconocimiento que tú tienes a Dios No es de boca No es con palabras bonitas Termino con Romanos 13 No se clave lo que es de, lo que es de Dios no se clave lo que le pertenece al gobierno también, no, no te lo claves. Romanos 13, 7 dice, pagad a todos los que debéis. Que por cierto, muchos de los que no están aquí se fueron sin pagar 30 pesos de ahí. Qué vergüenza, ¿verdad? Hoy me pasaba la, no, no, no estuve preguntando, pero salió al... Salió el peine. Le digo a la hermana, ¿cuánto debo? No, pues tiene 24 a favor y ya pedimos unas cosas. Y quedaron otros 24 a favor, ¿verdad? Pero, y, ¿Y usted fía? Me dijo, no, sí. Dice, pues algunos que ya no están, se quedaron ahí sus cuentas. Aquí dice la Biblia que honra, honramos a Dios cuando pagamos lo que debemos. A mí no me impresiona. Que se sientan muy conocedores de la palabra A mí me impresiona Ver a alguien que conoce poco Y cumple la palabra de Dios No al que dice saber mucho Y se va sin pagar 10 pesos Eso es delicado No sé si se les olvidó No sé qué pasó Pagad a todos los que debéis Eso es honra. Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra ¿Cómo le pagas a la gente que te ha ayudado? ¿La defraudas? Eres un mal cristiano Yo no necesité Más que un padre Bien duro que me enseñó a respetar a las personas. Pague a las personas correctamente. No quedes a deber. Eso habla de que no estás honrando a Dios. Y Dios no te puede honrar si tú no le honras ahí Amén Las deudas deben pagarse Por eso la Biblia dice Que hay que darle honra al que honra merece Si una persona te ayudó, si una persona te prestó, si una persona fue y Honralo, es lo que está diciendo Dice al que honra, honra al que te ha honrado, al que te ha ayudado, no le pagues con mal Es una manera de honrar a Dios Cuando tú honras a las personas que te han ayudado Amén Que de eso nos hace falta, Uf. A todos, levante su mano primero yo Decirle a Dios, quiero honrarte Señor Y ser agradecido con las personas que me han ayudado Honra a tu padre y a tu madre Efesios 6, 2 dice Y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Verso 3 dice Para que te vaya bien y seas ¿Qué dice? De larga vida Sobre esta tierra Si tienes un padre terrenal Honralo Obedécele ¿Cuánto nos dieron nuestros padres? Todo no des problemas a tus padres. Es una manera de honrarlos. Amén. Para que seas de larga vida. Fíjate bien a qué están expuestos los hijos cuando no honran a los padres. A que su vida sea corta. ¿Sí me está entendiendo esta parte? Ahí lo dice la Biblia. Si los honras, para que sea tu vida larga. ¿Qué sería lo contrario si no los honras? ¿Cómo? Una vida, corta. Una vida corta Amén Este es el primer mandamiento con promesa Hay mucho más de la honra Honras a tus pastores Oras por ellos Los obedeces Honras tu servicio a Dios, lo haces con amor, o pues es para Dios, pues ahí que lo haga otro. No, no, no, no, no, cambie su, su forma de pensar. Honras tu trabajo, te exiges dar lo mejor, o sigues de tranza ahí haciendo cosas. Honremos a Dios, yo honro y Dios dice en su palabra que Él honra, Él es el principal, el que quiere honrarnos en todo momento Pero Él dice honrame a mí, esa es la causa para que tú puedas ser honrado, cuando tú me honres yo lo voy a hacer Cerramos nuestros ojos y Padre agradecemos por esta palabra Señor Hemos escuchado Señor un mensaje que nos trae esperanza Dios No por lo que tú nos puedas honrar, nos trae esperanza de volvernos a ti Señor Haciendo las cosas bien y dándote Señor lo mejor Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú seas obrando en el corazón y en la vida de todos mis hermanos. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos reconocer la importancia de honrarte a ti, Dios, de reconocerte. Gracias, Muchas gracias El honor y la gloria son tuyos En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Por qué no le das un abrazo a algún hermano? Sal de tu lugar Crúzate unas sillas Bendice a dos, tres hermanos Dios es bueno con nosotros Quiero dejar este tiempo a mi hermano Miguel Ramírez Él va a despedir la reunión Damos gracias a Dios Apláudele fuerte a Jesús Amén, gracias a Dios por la palabra y por la vida de nuestro pastor Y quiero que demos la bienvenida mis hermanos A Víctor Omar Hernández Ortiz Él nos acompaña por primera vez ¿Sí? ¿Quién es Víctor Omar? Dios le bendiga Sí, Siéntanse en casa sí, aquí es un lugar donde puede venir libremente Y sea bienvenido Amén Y vamos a abrir nuestra Biblia Para ya ser despedidos En el libro de Jeremías capítulo 17 Vamos a leer el verso 9 y el 10 Jeremías 17 9 10 me dice amén cuando llega ahí Amén Dice la bendita palabra de Dios Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Aquí me encanta cómo mismo Dios dice, ¿quién conocerá el corazón? Claro que Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. A lo mejor al mundo lo podemos engañar hasta con nuestra ropa, con nuestra manera a lo mejor de Desenvolvernos pero Dios conoce nuestro Corazón a él no vamos a poder engañarlo Dios sabe bien qué estás pensando incluso Ahorita en este momento que te estoy Hablando si estás distraído si prestas Atención si ¿sí? si tienes algún pensamiento Que ve en contra de lo que estamos Aprendiendo Dios lo conoce mi hermano si ¿sí? Él escudriña nuestro corazón y tenemos Una recompensa dice según el fruto de nuestras obras amén vamos a orar para ser despedidos bendito llamado dios gracias te doy padre por esta hermosa noche lluviosa dios gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de mi pastor de nuestra hermana clarita señor gracias bendito dios porque podemos estar aquí reunidos libremente padre escuchando de tu palabra señor te pido que nos lleves con bien hasta nuestros lugares de destino, Señor. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, bendito Dios. Acompáñanos, Padre, en cada camino, Señor, que nosotros tomemos. Guíanos, Señor, para tomar el correcto, evento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Somos despedidos. Dios les bendiga.